Soy Miran y les traigo un nuevo video al canal, una nueva reacción donde vamos a estar viendo un video de los Rainbow Friends Que se llama ¿Quién le está robando los colores a los Rainbow Friends? Así que antes que nada chicos, quiero que dejen muchos likes por croqueta, mírenla, está ahí toda pancha Ella, ella está súper tranquila, así que dejen un like por croqueta Y también dejen like si quieren más videos de este estilo en el canal Si quieren más reacciones, todos dejad su like ahora, suscríbanse también si no lo hicieron todavía ¿Qué están esperando? Toquen el botoncito de suscribirse, activen todas las notificaciones Así no se pierde ninguno de mis videos Y ahora sí, empecemos Empieza con green corriendo, desesperado Y yo, Orange, le dice, aléjate de mí, no sé quién o qué eres Y dice, no me voy a quedar acá para descubrirlo para Es un... What? Es un Orange, pero como tipo zombificado, no sé qué le pasa, o sea, de verdad, ¿qué, qué le pasa a ese Orange? Lo mordió y se le está yendo el color por eso. Va a quedar como este Orange, que es un color más pálido supongo. Le dice... Y lo está atacando. Acaba de atacar a Green. Lo está convirtiendo. Mírenle la pierna a green. Tiene como las marcas donde lo mordió violetas. O sea, y el color es como que cayó. Hay un charco de su color y lo está perdiendo a poco, creo. Y están los ojos de orange. Y ahí están red y blue en el laboratorio. Y le dice, ¿estás bien? Y lo mordió. ¿Qué y le dice, Green, ¿qué estás haciendo? El, el, suéltame Red, get out of here. Y dice, Red, tenemos que irnos de acá Ok, Green está desotadísimo ¿Qué le pasa a Green? O sea, se convirtió, se está convirtiendo Al menos en un monstruo súper raro pasando? Dice, ¿qué está pasando? Dice, abre las ventilas, necesitamos escapar Supongo que va a abrir abrirla abajo Eso, abrió abrióla abajo y le dice, ven por aquí Ok, se acuerdan de meter todos en la ventila. Y están pasando por ahí. Yo creo que en algún momento van a tener que salir porque se van a dar cuenta que están ahí escondidos. Están yendo por las ventilas, intentando no hacer ruido, creo. No me ¿Dejaron a me... Blue adentro? y le dice Blue, vos viste lo que le está pasando lo que le está pasando a Green y dice que um, algo le está pasando a su color y le dice que si lo mordió él va a ser el próximo básicamente convertirse y dice que no puede ir con ellos le dice y le dice mírame estoy bien y ahí ya se convirtió y perdió parte de su color o sea, ahora está ¿Ves? en un azul claro y dice ¿Ves? Te lo dije Y dice que tienen que correr Que tienen que irse rápido porque va a poder romper la ventila y pasar Qué raro ese Blue haciendo así todas cosas raras Y dice no recuerdo esto este, Que no recuerda que eso estuviera ahí Dice yo tampoco y dice, ¿pero nos fue a ayudar a, a escaparnos? Y dice, ¿qué? Dice, nunca había visto esto. Y propio le dice, ¿entonces me estás diciendo que esto no es tu máquina? Y dice, no. ¿Pero quién más podría haberlo hecho? Y dice, a ver, claramente está en la cueva de Orange, así que... ¿Quién podría haberlo hecho? Y dice, me parece que estuve... Eh, infravalorando a algunos de ustedes. Y dice que cree que ahora, eh, que ahora lo eh, bloqueó afuera a Blue Como que no va a poder venir Y dice, o ustedes se encerraron dentro Y aparece Orange y Dice, Orange Qué bueno verte, no vas a adivinar lo que está pasando Y es como, ¿no ven que él también está sin color y medio violeta? Y dice, puede que yo tenga una idea Y lo, ¿lo atacó Sí no. Y, y lo convirtió también, mírenlo Está también con las rayitas así Violetas Dice, no, no Blue, Blue. Blue. Green. purple, green Les dice, bueno, eso lo dijo en el mismo idioma <risa> Tonda Esto es, uh, esto es horrible Necesito salir de acá Dice, estás impresionado Por mi creación y dice, tendrías que apreciar mi trabajo. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Convirtiéndonos a todos en zombies que van pero perdiendo no el color. Amigos. Pensaba Estos que éramos amigos. No choice, y dice, dice ustedes... Eh, dice, son mis amigos, no por elección, pero lo son. I'm comes first. Dice que la familia viene see, primero. Y dice, friend, dice, antes de convertirme a, a un Rainbow Friend, friend a tenía a muchos amigos. Really hermano, eh, mucha familia, dice. Tenía mucha familia. Dice que una noche, él entró en la habitación it, del hermano y básicamente... So Tenía mucha hambre. Entonces se comió la no comida entendemos. que estaba ahí del hermano. Y que, él lo, y que de hecho comió con fue el hermano. Y, y que fue una de las mejores comidas de eh, su vida. Y que los padres habían ahorrado para poder eh, ponerles unas píldoras al hermano. Que, que podían... podían Ok, que podía, se lo pusieron en la comida y que podían hacer que el hermano se curara Y que él se sintió muy mal Porque básicamente él se comió también la comida Y que nunca se lo dijo a la familia Pero el hermano no, no sobrevivió Y dice, puede que haya perdido a mi hermano Puede que haya perdido a mi humanidad Dice que va a usar ese brazalete, que ese brazalete se lo regaló el hermano. Y dice, me di cuenta de que si ustedes nos, si vos podés inyectarnos con estos colores, que tal vez él puede combinar los colores con el eh, ADN del hermano que queda en el brazalete. Y Orange, traerlo de nuevo. Y dice, Orange, ¿por qué esperaste tanto para contarnoslo? ¿Por qué tienes que eh, lastimarnos a nosotros para ayudarnos a él? Eh, no me hubieras entendido. Todos tuvimos vidas muy difíciles antes de eh, nos convertimos en un Rainbow Friend. Y sé ¿qué hace que mi historia fuera diferente? O sea, básicamente lo que está eh, seguro Orange es que lo que quiere hacer es... Se siente culpable y quiere, hacer, y quiere traer de vuelta al hermano usando su ADN y los colores que les va a robar a todos los demás. Incluso al mismo. Pero la pregunta es, ¿podrán sobrevivir a eso? A lo que me refiero es... los Rainbow Friends, después de eso, le sacan todos los colores. Y no mueren todos para poder salvar al hermano de él. ¡Si es que lo logra! It wasn't your fault no lo sé. Y le dice, no fue tu knows? culpa. Anyway. Y dice, no fue tu culpa. Ustedes eran niños. ¿Y quién sabe que eso realmente le hubiera ayudado? Y dice, nunca lo sabré. Y dice que tiene que hacer... Dice que no lo sabe y que tiene que básicamente eh, arreglar todo lo que no hizo. Que costo, tiene que volver si a verlo si y decirle perdón. Y mm, que no importa el, el, el costo. Y dice, We're incluso si nosotros you. somos el costo, dice, nos vas a matar. Y él dice, no estoy intentando a matarlos. Dice, mira los todos. To a Solo voy a... Y dice que eh, él solo quería sacar un poquito de color. Pero que ahora sabe lo, lo poderosos que son los And colores. Y que los va a usar para salvar a su hermano. Y sea, así you... no es como funciona. Miren, miren lo que tiene en la espalda. O sea, está como media rota la cuerda y dice así no es como funciona la cosa si combinas todos los colores con un ADN que no está eh, que un, sin, un ADN desconocido ahí está con un ADN desconocido puedes crear un monstruo y dice podría crear un monstruo, pero podría traerlo a él de nuevo y dice vas a hacer más mal que bien y dice, incluso cuando quisieras a tu hermano de nuevo, no lo querrías bajo estas circunstancias. Uh, do, y dice, ¿qué sabes? Y dice, da igual lo que hagas, no va a, ser, eh, no va a servir. Dice, ¿no crees que va What? a su ser suficiente? Maybe bueno, entonces maybe, eh, tal vez necesito más color del que pensaba. Está Está poniendo a funcionar, o sea, de verdad está haciendo que funcione la máquina, yo no, no pensé que fuera a llegar al punto de hacer funcionar la máquina, yo pensé que lo iban a detener, sobre todo porque Red se ve que está como medio suelto, de que podría soltarse en cualquier momento y salir corriendo, no sé, a intentar parar, pero no, por alguna razón no se dio cuenta que tiene la, la, el hilo atrás de, la, de los brazos bastante, bastante roto. Oye. Oh, yeah. Dice, ¿Qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué está pasando? Me encanta porque puso a todos los demás menos a él. O sea, de él se sacó un poquito. Yo me saco un poquito de mi color, a los demás los vacío. No me importa. Es como, ok. Y dice, no es lo suficientemente fuerte como para poder manejar todos nuestro color. To plans, y dice... Que si hubiera. Si se hubiera mantenido el plan original, que era como sacarles un poquitito de color. Eh, se, la máquina hubiera funcionado. Pero que como quiere poner más, no se puede. Se soltó. Y dice, un genio siempre se mantiene en el plan. Y me encanta porque hizo así. O sea, la cara de Orange. Paren, paren, paren, paren. Cuando le dijo un genio siempre se mantiene en el plan. Hizo. O sea, literalmente me lo imagino a Orange como. Así como esa expresión de... Ok, agarró el brazalete. Y dice, deja eso ahora mismo. ¿Qué vas a hacer con eso? Y dice, ¿lo quieres? Ven a buscarlo. Ok, está yendo a buscarlo. Uy, se acaba de golpear contra la máquina. Y dice, estabas intentando eh, frenarme a mí. Pero la máquina se está volviendo loca. ¿Qué está pasando en la máquina? Dice, que No. Dejó de funcionar. Dice, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Dicen, Nada pasó, dice Red. Hmm. Raro. ¿Cómo que no pasó nada? Y ahora se lo está mirando como diciendo, ¿cómo que no pasó nada? ¿Qué estás queriendo decir? Dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Ok, básicamente le está. Le dice, tengo una propuesta. No le voy a decir a nadie lo que pasó acá. Pero básicamente le pide como que lo ayude a él. Y dice, creo que podríamos hacer cosas increíbles juntos. Y le dice. dice, si tienes un buen plan, tal vez incluso podamos ayudarte después de todo. Ok, tengo que decir una cosa, tengo que decir una cosa y es, la máquina esa, ¿qué pasó con la máquina? ¿No la volvieron a mostrar? ¿Quedó explotada? Funcio o sea, queda ahí, preguntaron tipo, ¿qué pasó acá? Y, y él dijo, no, no, no, no pasó nada, pero si la máquina está ahí, tipo, todos deben poder ver. ¿Y esta máquina de dónde salió? ¿De dónde salió esta cosa enorme que tenemos en la cara? Al final, el ladrón de los colores era Orange, que estaba intentando traer de nuevo a su hermano. Pero bueno, quiero que me digan qué les pareció esa historia. No olviden dejar su like, chicos, para más videos de este estilo que están esperando. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis videos. Recuerden que en la descripción les dejo el video original por si lo quieren ver sin mis comentarios por encima también. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chao! Y yo vamos juntos que locación